Hola, soy Floribete y en esta ocasión les voy a mostrar es un grupo llamado La Familia en WhatsApp, los cuales nos hemos dedicado a reutilizar. En esta ocasión les mostramos arte en papel.